Anterior el 4301. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por Delgado de ese sorteo. Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos.